Vale. Iniciar emisión. ¿Eh, ¿Deseo que ir a emisión directo? Sí, coño, pesado. Bienvenidos a la segunda parte del tutorial para crear tu propio skin de Rainmeter. Asumo que estás siguiendo el artículo que escribí en mi blog y ya has visto la primera parte del tutorial. Aún bueno, así, vamos a repasar qué hicimos en la primera parte. Lo más importante es que aprendimos a crear la estructura general de nuestro skin, moviendo, creando archivos y carpetas necesarias. Puedes observar en... Él. En esta parte lo que vamos a aprender es a instalar las librerías DLL para RainMeter y comprobar que el programa HVinfo func funciona correctamente. Como dije en el anterior vídeo, vamos a necesitar un editor de imágenes. En mi caso, yo voy a utilizar Photoshop. Pero como he dicho, antes de ponernos creativos, vamos a instalar las librerías DLL y comprobar que el programa HWinfo, Shared Memory Viewer funciona correctamente. Primero de todo, vamos a determinar las librerías a utilizar sean de 32 o de 64 bits. En mi caso, yo voy a utilizar la de 64 bits. Bien, en este momento vamos a abrir una nueva carpeta de explorador de Windows. Para hacerlo vamos a hacer clic con el botón derecho en la carpeta que ya tenemos abierta y pinchamos en el explorador de archivos. Y así se abrirá una carpeta nueva. La dirección a la que tienes que ir es la siguiente. Este equipo, Windows, C, Archivos de Programa, Prime PrimeMeter, plugins si has instalado el programa ArrayMeter en otra ubicación pues deberás de buscarlo y buscar la carpeta Plugin, donde están todas las DLLs así que simplemente habrá que coger las DLLs copiarlas y pegarlas aquí yo no las voy a pegar porque yo ya las tengo puestas bien, vamos a hacer lo mismo con otra ubicación la siguiente ubicación será este equipo documentos rainmeter right plugins y hacemos lo mismo copiamos las librerías y las pegamos bien ahora vamos a comprobar que el, el programa HVInfo Info Shared Memory Viewer funciona correctamente. Para ello, vamos a la carpeta Resources de nuestro skin y ejecutamos el programa HVInfo Info Shared Memory Viewer. Y debería salir la información de tu PC. Como me sale la mía. Si te da error, puede ser que tengas que ir al programa HVInfo, ir a Settings. Y comprobar que tengas todo bien marcado, como lo tengo yo ahora. Sobre todo, esto de aquí, debería de estar marcado. Si te sale todo correctamente, ya podemos cerrar el programa. Bien, seguro que desde que ha empezado el vídeo te has fijado que en mi escritorio ya tengo descargado el archivo de fuente. Vamos a realizar, ya que estamos aquí, vamos a realizar la misma opción que hicimos con los anteriores ZIP. Así que descomprimimos el archivo de fuentes. Uy, perdón. Probamos que están las fuentes y las movemos aquí. Y así esto ya lo podemos borrar. Bien, también tengo creado el archivo de Photoshop que va a ser la base de vuestro skin. Bien, aquí lo tenemos. Como podéis ver, la base siempre la suelo hacer alargada. El tamaño del lienzo ahora mismo es de 486 de ancho por 1080 de alto. Bueno, crear una base de skin es muy sencillo. Lo único que tienes que averiguar la forma en que te, te tiene que gustar a ti. La mía, por ejemplo, ya has visto que era haciendo un simple cuadradito así. Y ya dentro, ya vas rellenando y pensando en qué hacer. Otra forma que puedes hacer es hacerlo por secciones. CPU. Restabilizamos la capa. Así podemos duplicar la capa. Podemos hacer el CPU. Podemos hacer el internet. Podemos hacer los discos duros. Ahora podríamos hacer una más pequeña para el tiempo, por ejemplo. Y así lo tendrías todo separado. Conjunto, separado. <coughs> Puedes hacerlo de muchas maneras. Luego simplemente es organizarte. Saber dónde está cada cosa. renombrarlos Hacerlo por carpetas. Mira yo por ejemplo. Vamos a hacer que esta sería la base. De nuestro skin. De esta forma. ¿De acuerdo? Por lo tanto yo lo que voy a hacer. Es darle un estilo a esto. A meterle un trazo. De 10 por ejemplo. Blanco. Y un poco de sombra paralela. Y tal cual. ¿De acuerdo? Como ya tenemos este estilo de capa. Simplemente lo copiamos. Y lo vamos pegando en las siguientes capas. Bien. Ahora, para hacerlo un poquito más bonito, podríamos coger esta capa, manteniendo apretado el control y pinchando en la miniatura, seleccionaremos la forma. Luego seleccionamos la herramienta, esta de aquí, la de marco, hacemos botón derecho y transformamos la selección. Manteniendo apretado la tecla alt y la rueda del ratón, podemos acercarnos. Y así ser más preciso. No sé, podríamos bajarle, por ejemplo, un 2% de anchura y un 6% de altura. Por ejemplo, y ahora hacemos una capa nueva y la pintamos de otro color. Ya tenemos ahí a darle un doble sombra interior, pero ahora como está oscuro no se va a ver, ¿vale? le cambiamos el color, le ponemos una y ahí se ve ya la sombra. Vamos a dejarlo así, por ejemplo. Bien, para no repetir todo, pues simplemente duplicamos la capa esta de aquí. Manteniendo apretado ALT y moviendo la capa, se duplica. Luego la tendríamos que seleccionar y mover hacia abajo para colocarla en su sitio. Y hacemos lo mismo para la siguiente. Y para la última, habría que hacer la nueva, porque como es diferente tamaño, pero bueno, como ya sabemos cómo es, ya un 2% de aquí y un 2% de aquí. Aquí es más, para que quede igualado. Aquí es al 87% de altura. Ahora sí que podemos cerrar. Aquí tenemos una capa. Bien. Quedamos el estilo. Copiamos el estilo de la capa anterior. Lo pegamos aquí. Ya tenemos algo más visto. ¿De acuerdo? Bien, como no sabemos cómo lo vamos a hacer de momento, vamos a dejarlo así, como si fuera la base. Así que... Cogemos todo esto y lo metemos en una carpeta y lo llamamos base. ¿Vale? Y ahora ya podemos exportar esta imagen a la web, transparencia PNG y con ese mismo tamaño lo exportamos a, a escritorio, por ejemplo. Esto vamos a guardar el archivo y ya tenemos la base. Muy bien, aquí tengo el archivo. Pues ahora vamos a la carpeta resources y nos vamos dentro de la carpeta principal de imágenes y bien podemos crear una carpeta para la base o dejarlo aquí. Para ser un poco más ordenados vamos a crear una carpeta y vamos a llamar skin, por ejemplo. Y todo lo que esté relacionado con la base del skin lo metemos dentro de esa carpeta. Botones, la base que acabamos de meter. Muy bien. Ahora ya podemos ir. A, vamos para atrás, a la carpeta principal. En mi caso sería personalizado. Y vamos a empezar a editar el archivo de sistema. Pantalla. bien muy bien lo primero que vamos a tener que añadir en nuestro skin es la sección de las variables globales de rainmeter de acuerdo yo suelo poner un comentario siempre para saber que estoy colocando ahí. Así que ponemos un punto y coma para empezar un comentario. Y ponemos globales de Rainmeter. Esto es muy útil a la hora de moverte por el archivo. Porque ahora va a ser pequeñito. Pero conforme vayamos trabajando con él va a ir creciendo. Y puede terminar con muchas líneas. Por ejemplo mi skin tiene más de 3000 líneas entonces moverte por ahí es un poco angosto pero si te pones estos comentarios es más fácil encontrar las secciones que quieres encontrar para la redundancia bien aquí empezamos con la etiqueta rain Meter, que es la principal le ponemos el tiempo de actualización Segundo, ponemos que la ventana sea dinámica y que los textos sean enteros. Muy bien, ya tenemos la primera sección de Raymeter, pero todavía no funciona nuestro pin. Aún tenemos que añadirle más secciones. La siguiente sección es la de los metadatos. Es donde van los créditos del skin. Así que volvemos a empezar con un comentario, perdón, y, po y ponemos la etiqueta metadata. Empezamos con el nombre del autor, el nombre del skin, perdón por ejemplo skin personalizado con HV info ¿De acuerdo? aquí ya podemos poner el autor la versión del skin Voy a poner que es la 1.0 ah. De de momento no vamos a poner nada ya que va a ser para nosotros información del skin pues skin person personalizado personalizado Aquí bueno, puedes poner lo que quieras, yo te estoy dando unos ejemplos y la fecha de creación. Aquí tiene que ir así, amplio once 20. Me voy al futuro. Vale. Ahora vamos a añadir la sección de las variables. Así que damos la sección, añadimos la etiqueta. Bueno, acordaros que creamos un archivo llamado variables, donde íbamos a meter todas las variables. Así que lo que vamos a hacer es una llamada a ese archivo y que ponemos arroba include para que incluya el siguiente archivo ¿Os acordáis de la carpeta resources? el ejemplo práctico que os iba a explicar bien, cuando yo pongo almohadilla, arroba, almohadilla ya le estoy diciendo a Raymeter que busque dentro de la carpeta resources como no está en ninguna otra carpeta como podéis ver aquí sino que está fuera, en la carpeta Resources, simplemente vamos a tener que poner el nombre del archivo. Variables.in. Así que... Variables.in. ¿De acuerdo? Con esto conseguimos que... todo lo que esté en el archivo Variables.in es como si lo añadiéramos aquí debajo. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es... Me poner, el, poner el, el skin que hemos creado con el photoshop ponerlo como fondo para que cargue el skin y así ya podamos trabajar con él así que por ejemplo pues podemos llamarle como es un medidor pues le llamamos medidor skin fondo ¿De es importante que, cuando hagas un medidor, siempre le pongas que es un medidor. Y luego, este nombre, obviamente, nunca lo repitas. El skin fondo, pues solo puede haber uno. Y luego creas debajo de este, otro, otra sección, con la etiqueta idéntica de medidor skin fondo, la siguiente sección nunca va a funcionar. Solo funcionará la primera. Porque como se está repitiendo... ¿De acuerdo? Bien, aquí vamos a poner la etiqueta meter, diciéndole que es una imagen. ¿Vale? Luego le tenemos que decir dónde está la imagen. Así que la imagen imagename es igual a almohadilla arroba almohadilla imagen barra skin barra personalizado punto png mayúscula no con minúscula claro, tiene que ir todo tienes que respetar todo mayúsculas y minúsculas bien esta línea ya está terminada Ahora tenemos que ponerle de qué tamaño va a ser el skin. El tamaño va a ser de la imagen que hemos creado. Así que le damos a propiedades. Detalles. Y como hemos dicho antes, 486 por 1080. Así que cogemos y ponemos el weight. 486. Y el height. Mil ochenta, luego añadimos el anti-alias y listo. Bien, ya podemos guardar el archivo. Vamos damos en archivo, aquí vamos a para que vean vale, ahora podemos ir, a, deberíamos de ir a, aquí abajo, al lado del reloj de windows, mostrar los iconos escondidos y buscar la gotita del Rainmeter abrimos el archivo y veréis que aquí, pues no aparece la carpeta de de mi skin nuevo creado, aparece el mío, claro, el viejo, el que el que, te, el que utilizo yo pero no el nuevo que hemos creado, el personalizado Packup nunca va a aparecer entonces, para que aparezca aquí, simplemente tenemos que darle a actualizar todo le damos a actualizar y ya aparece la carpeta personalizado de nuestro skin y el archivo sistema.ini que es el que hace que funcione el skin así que vamos a darle dos veces y aquí está nuestro skin como veis podemos moverlo que queramos obviamente al haberlo hecho de esta forma en el photoshop estoy forzando a que siempre esté en la parte derecha eso dependerá claro eso dependerá de ti de cómo quieras tú hacer tu skin puedes hacerlo completo o a lo mejor lo quieres dejar en el centro porque lo quieres poner de otra forma puedes coger toda la pantalla entera la imagen, como es transparente puedes coger toda la imagen entera y como luego se queda siempre detrás en el escritorio no te va a molestar y así puedes hacerte pues como lo que tú quieras pero en este ejemplo, como os he dicho yo lo he forzado a que esté en la parte derecha para que aparezcan aquí las cosas. Bien, como hemos visto que nuestro skin ya funciona. Ya podemos trabajar con él. Así que lo podemos poner aquí. Trabajar con él e ir actualizándolo tranquilamente desde aquí. Dándole a refrescar piel. Para que veamos los cambios.